A la gatillo no voy a parar hasta hacerme millonario. Explotamos la escudida, explotamos el party. Esa perra quedó loca con tan solo fumar un firiz de güey de Cali Ahora suelta Cali, ahora subimos la Cali A la sacando el brillo, tirando a todos los que tiran Cali Ando en busca mi Ferrari, ando en busca mi Bugatti En la calle yo joseaba a ahora ando en busca de lo mío. Esto va a morir ahora en busca de mi Grammy A la alta calidad negro ya fume tanto que no me da la pálida pala para la droga Polvo de montañas, mis dólares mis hazañas Los dolores y la ansia Varias noches de sueño pensando en que cuando qué pasará Casi dejo que me matará Negro no uso una máscara Quiero la ropa, la máscara Quiero mi mecha, la máscara me paso no pienso en qué pasará yo mis ojos bien rojos La música de la calle a mí me sacará A los gatillo no voy a parar hasta hacerme millón, millonario Explotamos los escuadilla, explotamos el party Esa perra quedó loca con tan solo fumar un Philly de weed de Cali Ahora es el Takali, ahora subimos la Cali